Sí. ponemos una canción como para despedirnos por si mañana no estamos sí. tipo los aldeanos? Sí, sí, sí. ese es un clásico sí. no el coro que iba sí. así no ah. esto es por sí. si mañana no estoy por si sí. mañana me voy aquí te dejo mi herencia si ya no me queda más tiempo solo Ya perdí los días Escucha esta carta Que es mi última despedida Si ya no me queda más Despedida, Dejaré mi último aliento plasmado aquí en esta letra Cuando me llegue la hora espero y estaré en la meta Me duele por los que amo verlos mal mi cora grieta Por si no puedo abrazarlos antes de irme del planeta Si no me despedí quizá con esto ya en el hueco La muerte llega a todos y no importa en qué momento Este es mi testamento, escucha con mucho anhelo Lo grabo hoy por si no puedo hacerlo de por si no puedo con un rostro triste Quiero y siempre aquí estaré Pido perdón ya que fallé por sí Mañana ya no estoy aquí Dejaré estar en tu recuerdo Dejaré aquí los momentos por, Si ya no me queda más tiempo si Solo escucha mi voz Que ya perdí las horas Que ya perdí los días Escucha esta carta que es mi última si no me queda más tiempo, solo escucha mi voz Que ya perdí las horas, que ya perdí los días Escucha esta carta que es mi última despedida Traté de escribir eso antes pero la verdad no pude Tal vez a tarde y hoy me encuentro entre las nubes Volando alto como algún día quise Borrando todo lo malo y quitando mis cicatrices A mi pequeño que cuide de su madre siempre Madre que jamás lo deje solo Y que comprendan que somos pasajeros en este viaje Y que a pesar de eso va a cuidarlos y encontrar yo el nodo no sé si mañana volveré Y no me vuelvas a ver Quiero que te encuentres bien Quiero que, quiero que me abrace a mí Porque no? ya no me queda más tiempo, solo escucha mi voz sí, Que ya perdí las horas, que ya perdí los días Escucha esta carta que es mi última despedida sí, ya no me queda más tiempo, solo escucha mi voz Que ya perdí las horas, que ya perdí los días Escucha esta carta que es mi última despedida Ay si sí, no quedó el tema la verdad que no recuerdo, llega, amigos, y llega, y llega. Un rato nos acordaremos. Vamos a recordar, a recordar.